Claro. Queda un enemigo. Queda un enemigo. Basta. desplegada. Revelando la zona. Como por para ahí. Está. No hay problema. ¿qué haces bro? ¿Qué haces? ¿Qué haces bro? ¿Qué haces? Nos ah, ponen todos a la cara ¿De, de la mano Poma, te viene a cara Te la... viene a cara, bro Vamos a ver, vamos a ver Queda vale. un enemigo Queda un enemigo de la mano Tiene arma de esto una pistola decente, una pistola Gracias. decente, una pistola decente. Vale, esa pistola es decente. ¡Impecable! Ay, pero no, el morimos en el auto! ¡Qué bien, eso! bien! bien un... Ay, aguantar, aguantar, aguantar! ¡Aguantar! Recargando. Enemigo, granada desplegada. ¡Dardo va! Bien, coño, hace bien el dardo. Lo hace bien! Un ah, enemigo, bien. Spike, soltada en B. ¿Qué pasa Revelando la zona. La Ahí está en, posición. en serio, te estás yendo para atrás, bro. Spike aquí. En serio, vas a guardar, bro. En serio. Yo ah. creo que no me pueden escuchar, bro, ¿no? No, no me pueden escuchar. Estaba aquí. Spike a la vista en A Queda un enemigo guarda, silencio. Quedan 30 segundos La última toca No tengo idea de dónde está ¡Oh, Hijo puta ¡Ah, ah, ah, ah, ah! Explosivos colocados Quedan 10 segundos a aguantar y ya está. A los 5 segundos. Ya no le da tiempo, así que ganamos. bueno esa aceite 6 estaba ahí en serio campeando. Eh, no. ¡Ojo que va! Tienen la, la, la, la. Basta. ¡Oh! Spike soltada Ena dos pero uh. Hice lo que pude muerto ah, no, no, no, no. Queda un enemigo. Hey. <laughs> Ooh, fuck you motherfucker. Fuck you motherfucker. Quedan 30 segundos. Spike en posición. Quedan un enemigo. Solo queda un jugador. Revelando zona. Ahí está. Increíble. Oh, oh, oh. ¡No acabaréis con mis aliados! ¡Oh! Queda un enemigo. ¡Oh! <risa> Se lo ha salido, me joda. Ha caído el tornador. Spike soltada en A. Analizando entornos. Capo. Queda un enemigo. Oh. Tengo la Spike. Me. Spike, colocada. ¡Vuela alto! Oh los atacantes ganan. Yo no estoy cansado. ¿Vosotros? Qué bueno, qué buen equipo, muy bien. Qué buen equipo, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Qué bueno.